Empezamos con este vídeo, una serie de vídeos dedicados a Vue.js, un framework de desarrollo en Javascript que tras una curva de aprendizaje no demasiado elevada nos va a permitir crear interfaces web potentes de una manera relativamente sencilla. Vamos a analizarlo con un poco más de detalle. Y tal vez la primera característica que lo define, primera característica importante, es que es un framework. Es decir, Vue no es una simple librería, es algo más. Es un conjunto de librerías, de funcionalidades, de utilidades y de una arquitectura. Podríamos decir que además de darnos una serie de funcionalidades, nos indica un modo de hacer las cosas. Y que para poder desarrollar ese modo, también nos proporciona una serie de herramientas que nos van a ayudar. Además, tiene un objetivo bastante claro y es que está enfocado a la creación de interfaces de usuario. Para aquellos que tengan un poco de conocimiento, sobre cómo están las tecnologías en todo aquello que hace referencia al desarrollo de Frontend, podríamos decir que es algo similar a React o a Angular. De hecho, siempre se cuenta la historia que el desarrollador de Vue es un antiguo desarrollador de Google, o antiguo desarrollador de Angular. He decidido crear un nuevo framework, cogiendo lo mejor y desechando lo peor, de posiblemente las dos tecnologías más importantes a día de hoy en lo que hace referencia al desarrollo de la parte Frontend. Y de hecho, un poco la idea es sustituir librerías clásicas como es JQuery o Prototype, muy funcionales, con un montón de herramientas que han sido muy útiles durante mucho tiempo, pero posiblemente ya limitadas en cuanto a su concepción a lo que la web demanda hoy en día. Todo esto se puede resumir en una serie de ventajas, que serían aquellas características que tiene Vue que, en cierta manera, lo diferencian de su competencia. Evidentemente, la lista de características es muy amplia, pero eh, hay tres que serían un poco las que marcan las pautas del desarrollo con Vue. La primera de ellas es que es un framework progresivo. Es decir, que podemos hacer uso de él con diferentes grados de complejidad. Según la dificultad que tenga nuestro proyecto, requeriremos más o menos librería para desarrollarlo. La segunda es el uso de componentes. Un componente no es ni más ni menos que un elemento que puede ser incluido en una web y que tiene una función determinada. Por ejemplo, una lista en la que se muestren los últimos resultados de un evento, ¿no? de una, por ejemplo, de una competición deportiva. Este componente, esta lista, podría ser reutilizado en diferentes páginas web y, por supuesto, podría ser compartido con terceros. De hecho, es una tendencia bastante habitual hoy en día en que las páginas web sean, en el fondo, un conjunto de diversos componentes e interactúan entre sí. Bien, y por último, en lo que haría referencia a estas tres características fundamentales, es un framework reactivo. La reactividad es un paradigma de programación, como pudiera ser la programación orientada a objetos, pero que en vez de trabajar con objetos que interaccionan entre sí, trabaja con flujos de datos de manera asíncrona. Imagino que esto suena un poco extraño, un poco como difícil, pero a luego intentaremos entenderlo un poquito mejor. Por supuesto, aparte de estas tres características, que son un poco las abanderadas en lo que a las ventajas se refiere, existen muchas otras. Por ejemplo, soporta TypeScript. Es decir, es posible programarlo mediante un JavaScript tipado. Es un framework que puede ser ampliado vía plugins. Es más rápido, tanto en carga como en ejecución, que la competencia, ¿no? que, que por ejemplo React o que Angular. Y eh, realmente muchos otros detalles más, posiblemente más avanzados, detalles más complejos de entender, ya que requerirían un conocimiento un poco más exhaustivo del funcionamiento interno del framework. Bien, vamos a analizar un poco más lo de la reactividad. ¿Qué significa que una aplicación sea reactiva? Bien, pues lo que queremos decir es que el desarrollo de la aplicación pasa a estar enfocada a reaccionar cuando se produzcan cambios en ciertos datos. Es decir, los datos pueden ser modificados por una acción del usuario o porque hay una actualización en la base de datos, y cuando esa modificación ocurra, de manera asíncrona, es decir, sin bloquear a la aplicación, el sistema reaccionará y se adecuará a lo que esa información nueva proporcione. Podríamos decir que es algo similar a la programación orientada a eventos. En ese tipo de programación, cuando se produce algún evento, cuando un usuario pincha en un botón, por ejemplo, se lanza un evento que desencadena una serie de acciones. Bueno, pues, ¿por qué únicamente reaccionar a eventos y no también reaccionar cuando se produzcan cambios en ciertos datos? Esa es un poco la idea, la filosofía que tiene esta programación reactiva. Y para ello hacen falta ciertas cosas. La primera es que vamos a tener que cambiar nuestra forma de programar. Vamos a escribir código de una manera un poco diferente. Pero es que además va a hacer falta cierto elemento interno, cierto sistema que esté escuchando constantemente qué está pasando con los datos. Así como en la programación orientada a eventos tenemos los Listener, elementos que están escuchando, que están a la espera a que ocurra cierta acción sobre un recurso determinado, en la programación reactiva hace falta cierto componente que esté atento a los posibles cambios de valores en los datos y que una vez sucedan esos cambios los notifique para que podamos actuar en consecuencia. Bueno, pues para entender esto de la proactividad y la reactividad lo mejor es ver un ejemplo. Y para ello vamos a resolver un pequeño problema de ambas maneras, de una manera proactiva y de una manera reactiva. La idea es simplemente hacer un pequeño programa que muestre por pantalla una lista de los usuarios que estén conectados actualmente en el sistema. Obviamente esos usuarios irán cambiando en el tiempo, por lo cual la lista también deberá ir modificándose de manera dinámica a lo largo del tiempo. Y para esto crear un documento HTML muy básico en la que únicamente tenemos eh, un h1 que pone la palabra proactivo para indicarnos que estamos trabajando en la versión proactiva y una lista no ordenada donde irán apareciendo los identificadores de los usuarios que se han ido conectando. Además lo he conectado con un fichero JS, que es el que tengo aquí, que es donde voy a codificar la funcionalidad de mi aplicación. Bien, y para empezar a codificar, lo primero que nos va a hacer falta va a ser un vector que contenga los identificadores de los usuarios que estén conectados. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Cuando la página esté ya cargada, vamos a crearnos un vector, vamos a llamarle por ejemplo id usuarios, que en un principio estará vacío. Bien, el problema que tenemos es que hay que rellenar este vector. En condiciones normales tendríamos una infraestructura con una base de datos, un servidor, que en función de los usuarios conectados Posiblemente vía AJAX notificaría al cliente quiénes son esos nuevos usuarios y nos modificaría este vector. Bien, obviamente, para hacer este ejemplo tan sencillo, montar toda esa infraestructura es demasiado complicado, así que lo que voy a hacer va a ser simularla mediante una función. Una función que ya me he creado, voy a copiarla simplemente. Y que, como su nombre indica, simplemente va a crear identificadores de manera aleatoria, nos va a añadir en ese vector que hemos creado y se va a auto -llamar también de manera aleatoria, cada cierto periodo de tiempo. De esta manera, si aquí llamamos ya la función, creo usuario lo que estamos consiguiendo es que nuestro vector de usuarios, nuestro vector de identificadores de usuario, se vaya rellenando de manera aleatoria, tanto con identificadores aleatorios, como en periodos de tiempo también aleatorios. Bien, ya tenemos el mecanismo para ir creando usuarios, lo que va a hacer falta ahora va a ser empezar a mostrarlos en nuestra lista. Así que lo que vamos a hacer va a ser coger la lista del DOM, que haremos con un getDocumentById y poniendo como identificador el que tenemos aquí. Lista, usuarios. Bien, una vez lo tenemos, ya lo que nos queda es repasar nuestro vector. Y para cada uno de ellos, para cada uno de los identificadores, vamos a crearnos un nuevo ítem, un nuevo ítem li, que lo vamos a crear con create createElement, en este caso, del tipo L. Además, vamos a asociar también un texto, que será el valor del identificador. Por último, simplemente, al ítem le asociamos el texto y a la lista le asociamos el ítem. Grabamos y vamos a probar. Y aquí lo tenemos. Hemos conseguido que eh, generar un identificador, de hecho, seguirá generando identificadores aunque no los estamos viendo, y, con este bucle, lo que hacemos es que vamos a añadir nuestro ítem, en este caso, 129, a nuestra lista. ¿Por qué solo pone uno cuando estamos seguros que va a estar creando todavía más usuarios? Bueno, pues, porque el proceso empieza aquí y acaba aquí. No hay nada que vuelva a comprobar cada cierto tiempo cuál es el estado de nuestro array de identificadores de usuario. Es decir, hemos llegado a un punto en el que necesitamos algo que esté comprobando constantemente cuál es el estado de ese identificador, cuál es el estado de ese array de identificadores, y regenera la lista con los nuevos datos. Hace falta hacer lo que se denomina en informática un pull una encuesta, una solicitud cada X tiempo de información para trabajar con ello. Y para eso vamos a utilizar la función setInterval, que permite que a una función cada cierto tiempo, en este caso, cada mil milisegundos, o lo que es lo mismo, cada segundo. Bien, eh, ¿qué va a hacer esta función? Bueno, pues va a tener que eliminar la lista que tenemos ya creada, la ul que existe ahora mismo en el DOM, para volver a crearla y volver a montarla con todos los datos que tenga el vector y de usuarios. De esta manera conseguimos que cada segundo la lista se encuentre actualizada. Vamos a coger... Elemento, elemento lista. Vamos a eliminarlo. Y vamos a volver a crearlo. Vamos a basarnos en esto de aquí. Tenemos un elemento ul al que le asignamos como identificador lista de usuarios. Por último, lo añadimos al body. Bueno, pues ya lo, tenemos, eh, lo hemos eliminado y lo hemos vuelto a crear. Lo que nos falta es volver a rellenarlo. Así que simplemente venimos aquí. Cogemos este bucle y lo pegamos aquí abajo. Vamos a grabar y ahora voy a lanzar la aplicación. Vamos a cambiar el primer identificador que la pone 120 y eh, cada X tiempo no sabemos cuánto, ya que la función crea usuarios los crea de manera aleatoria, van apareciendo los diferentes identificadores hemos conseguido el objetivo que pretendía. Sí que es verdad que con varios problemas. Ya que hemos tenido que eliminar cada vez la lista y sobre todo, que es el problema más gordo, estamos haciendo una encuesta, estamos solicitando información al nuestro vector cada segundo. Da igual que haya o no hayan modificaciones. Cada segundo hacemos una petición, cada segundo comprobamos y cada segundo borramos la lista y la volvemos a crear. Vamos a pararlo. Vamos a ver cuál sería la versión reactiva de nuestra aplicación. Una versión reactiva que además hemos codificado o vamos a codificar apoyándonos en Vue lo primero va a ser eh, mirar la página web, mirar el documento HTML. A priori es un documento igual que el anterior, salvo por dos cosas. La primera es que hemos incluido un nuevo fichero JS, que en este caso no es ni más ni menos que eh, la carga de la librería Vue. Y la segunda es que en nuestra lista hemos creado un ítem. Un ítem que tiene un atributo, que es vfor, que ya veremos con más detenimiento qué es lo que hace, pero básicamente lo que va a hacer es una especie de for each va a repetir la etiqueta en la i, la etiqueta en la que está asignado, tantas veces como elementos haya en un vector que se llama usuarios Y además a cada uno de esos elementos de ese vector, de cada entrada de ese vector, la va a asignar una variable que en este caso se va a llamar usuario. Bien, y por último, como novedad, aparece un texto, en la parte del texto de la etiqueta, aparecen llaves dobles y en medio la palabra usuario. La palabra usuario, que no es ni más ni menos que la variable que hemos utilizado para almacenar cada una de las entradas de nuestro vector. Bien, obviamente esto es terminología view ya iremos viendo poco a poco en qué consiste, pero podemos entender que lo que va a hacer va a ser crear tantos usuarios como usuarios tengamos en nuestro vector de usuarios y que va a rellenar como texto de cada una de esas entradas de ítems el valor de cada uno de los usuarios. Pero claro, nos hace falta algo, nos hace falta saber ese vector usuarios, de dónde viene, dónde están esos datos que va a utilizar ese documento HTML para poder procesarlos. Bien, pues esa, esa información va a venir dada por el documento Javascript. Aquí lo tenemos. En el principio he mantenido la función crear usuario, porque ese es un problema ajeno al problema en que estamos ahora, es quién va a crear o quién va a añadir usuarios en nuestro vector, así que he mantenido la función que teníamos en la versión anterior, en la versión proactiva, y lo que vamos a hacer va a ser descomentar esta línea que la he puesto para parar la ejecución, de tal manera que cuando se cargue la página, automáticamente empieza a crear usuarios. Hasta aquí podemos decir que no hay nada nuevo. La funcionalidad que tenemos hasta ahora es muy parecida al inicio de la funcionalidad que teníamos en la versión proactiva. Vamos a hacer las modificaciones que hacen falta ahora para vincular ese vector usuarios del documento HTML con nuestro vector id usuarios de nuestro documento JS. Bien, pues para ello vamos a crearnos un objeto view, un objeto que es el que va a contener toda la infraestructura que nos proporciona el framework para poder estar escuchando las posibles variaciones de las variables. Simplemente, venimos aquí, y en lo más normal es llamar al objeto vm y creamos un objeto view. Un objeto view que vamos a configurar. lo primero que le decimos es sobre qué elemento es sobre el que él va a poder controlar las variables. Es decir, qué zona de nuestro documento HTML es una zona que va a ser reactiva. Habitualmente suele utilizar un div que incluya toda la página, pero en nuestro caso solamente tenemos una zona que es reactiva, que es nuestra lista de usuarios. Así que simplemente ponemos que va a ser aquel elemento que tiene como identificador lista usuarios. Sobre ese elemento, view va a estar pendiente sobre los posibles cambios que tengan los datos. Pero claro, para nuestro caso, por ejemplo, para poder estar pendiente de la variable de usuarios que tenemos en el documento HTML, me hace falta saber dónde coge sus datos la variable de usuarios, si no, no puedo saber qué cambios pueden haber. Así que hay otro parámetro de configuración, en este caso, data, en el que definimos qué variables exactamente queremos controlar en nuestro caso, la variable es usuarios, que va a coger como datos, o que va a estar vinculada con los datos del vector y de usuarios que tenemos en Javascript. Vamos a eh, cerrar esto con llaves. Lo grabamos y recargamos la página. Y vemos que, exactamente igual que antes, nos va mostrando los nuevos identificadores de los usuarios que van a aparecer. ¿Y en esto por qué es? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Dónde está aquí la magia? Vamos a pararlo. Y eh, lo que realmente está pasando es que Vue se está encargando de controlar las modificaciones que pueden haber en la variable usuarios. Y notificar al DOM para que modifique Aquellos elementos donde la variable usuarios del HTML tenga importancia. Es decir, no está haciendo una encuesta constantemente cada cierto tiempo para saber si hay o no hay modificaciones en los datos. Y se encarga de avisar al documento HTML únicamente cuando hay una modificación. El sistema reactivo que VIEW tiene en su framework sabe qué variables controlar y cuando esas variables cambian, notifica al sistema para que éste avise al documento HTML para que éste modifique el DOM de la zona que se ve afectada y actualice en pantalla con los datos correspondientes. Toda la fontanería interna, todo el proceso de cómo debe de funcionar y cómo son avisados, es un tema que es transparente para nosotros. View se encarga de hacer el aviso. Nosotros únicamente hemos vinculado las dos variables y en el HTML hemos indicado que el número de ítems vendrá dado por el número de elementos que tenga el vector de usuarios. Desde este punto de vista, haremos varias cosas. Simplemente incorporamos esta línea en el HTML, es verdad, aquí se nos complica un poco, pero es que realmente si comparamos los documentos Javascript, la diferencia que tenemos entre uno y otro es bastante importante. Aquí tenemos mucho más código para realizar la misma tarea que realizamos aquí únicamente con estas cuatro líneas. Por supuesto, el ejemplo es muy sencillo, pero si lo pudiéramos extrapolar a eh, una página con muchos más elementos dinámicos, probablemente... La versión reactiva únicamente supondría incorporar aquí otra nueva línea más que vinculase una variable a otra, mientras que la versión proactiva implicaría casi duplicar el código que tenemos en pantalla. Y por supuesto, dando por hecho que la versión proactiva está solicitando cada segundo haya o no hayan cambios, información a ese vector de usuarios. Codificando de tal manera que los cambios que aparezcan en nuestras variables del fichero JavaScript aparecerán automáticamente reflejados en nuestro documento HTML incorporando en este caso una pequeña etiqueta nueva como es el caso de Web4, pero sin haber tenido que modificar el DOM a mano, ya que por ejemplo aquí no hemos tenido ni que crear elementos, ni añadirlos, ni eliminarlos, ni nada parecido.